chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En este super video vamos a armar este rompecabezas, pero no es un rompecabezas cualquiera, es un rompecabezas donde vamos a encontrar el abecedario, la A, la B, la C y así, así, así hasta llegar a la Z. ¡Vamos chicos! Acompáñennos a armar este lindo rompecabezas. tenemos por aquí. Ay, pero ahora, ¿cómo empezamos, chicos? Se ve que esto está muy difícil, pero vamos a lograrlo. Vamos, chicos, vamos a armar este lindo rompecabezas. ¿Saben cómo armo yo el rompecabezas? Siempre empiezo con la parte de las esquinas. ¿Para qué? Para poder guiarme mejor. Entonces, esa es una de las esquinas. Por ende, va... ¿Vieron, chicos? Ahora vamos a buscar otra esquina. Esta esquina. Pero, miren, por aquí vemos el color rojo. ¿Dónde va a ser el color rojo? ¿Aquí? No. ¿Aquí? Tampoco. Entonces va ahí arriba. ¿Vieron? Ahora vamos a buscar otra esquina. Esta esquina. Pero esta esquina tiene por aquí el color verde. A ver, veamos. ¿Aquí es el color verde? No, chicos. ¿Aquí es el color verde? Sí, entonces va aquí. ¡Ya está! Es la última esquina, entonces va aquí arriba. estamos armando toda la parte de arriba. La letra A de avión. La B de burro. La C de casa. La D de dado. La E de enano. La F de flaco o de flauta. La G de Gato y la H de Ego. Vamos a seguir armando. Un par de pisillas nada más para poder terminar de armar nuestro rompecabezas. ¡Vamos a comerlo! ¡Un lindo rompecabezas! Desde la A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T U, B, W, X, y, y Z. ¡Sí, chicos! Ahora vamos a ver palabra podemos tomar en cada letra: la A de avión, la B de botella. La de D de, de fin, la E de elefante, la S de flor, la G de gato, la H de higo, la I de iguana, la G de jarra, la K de kilo, la L de limón, la N de mono, la N de número 9, la O de oso, la P de pera, la e de queso, la R de ratón, la S de sapo, T de Toro, la U de Uva, la V de Vaso, la W de Winnie, la X de simófono, la Y de Yoyo y la Z de Zebra. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este lindo video. No olviden de compartir, darle like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!